Y la siguiente película, si no me equivoco, es la última de esta etapa clásica, que es Bambi. Bambi está basado en una novela austríaca, es Bambi, una vida en los bosques que Disney es para niños pero la novela no, o sea es, es una historia de, de la vida desde pequeño y por toda la adolescencia y tal de, como naturalista aunque los ciervecitos en la novela pues pueden hablar y comunicarse entre sí pues no hacen muchas cosas más distintas de lo que haría normalmente a lo largo de su vida un ciervo de hecho hasta la novela tuvo una secuela también, Los hijos de Bambi que repetía la historia de, con Bambi siendo el padre, y Bambi una película muy bonita que empieza con unos créditos iniciales Hablando sobre el amor Y, y eh, sin que sirva de precedente De hecho muy fiel a la narrativa De la, de la novela eh, Hasta tal punto que eh, Tiene una de las escenas más traumáticas Para los niños pequeños Que es la muerte de la mamá de Bambi Tienes que tener cuidado cuando camines Por la hierba Parece que no hay peligro Toda la película ha ido hasta cierto, hasta cierto momento de, eh, de cómo eh, esta, esta cierva ha ido eh, criando a este, a este pequeño cervatillo, y pues en cierto momento se ponen a huir de los cazadores, suena un disparo, y ya la mamá pues no vuelve y es como muy traumático y no sé si era la, la sobrina, una sobrina de Disney que le decía eh, pero, pero ¿por qué se ha muerto la mamá de Bambi? no, es que estoy siendo fiel al libro y tal no, pero tú, eres, pero tú eres Walt Disney tú puedes hacer lo que te dé la gana tú lo puedes cambiar lo podías hacer mucho más bonito pero no lo he hecho claro, efectivamente porque en realidad Walt Disney odiaba a los niños Duke Walker en un vídeo sobre las eh, escenas más eh, trágicas las muertes más trágicas de Disney llamó la atención sobre el hecho de que inmediatamente después de que se muera la madre de Bambi be Pasan a la primavera, en plan, en los 30 en los 30 siguientes segundos, con una canción súper feliz y súper contenta. Que, claro. Que hace un. Hace un contraste brutal. En plan. ¡Niños! No pasa nada, estamos cantando sobre primavera, gay y feliz. Bueno, sí, es que la canción habla de Lessing a Little Gay Song, porque gay significaba por alegría. aquel entonces alegría y jovial. Lo sigue significando. Eh, comentar dos cosas de esta película. Eh, a mí siempre me ha hecho mucha. o me ha llamado mucho la atención que eh, la madre de Bambi haya traumatizado a los niños por generaciones y sin embargo la muerte del padre de, de, de Simba en el Rey León no haya traumatizado a nadie. Y yo después de darle muchas vueltas es porque creo que la madre de Bambi muere por efecto del hombre. Entonces eso de alguna manera al niño le carga la responsabilidad como humano y entonces ya le hace rayarse y decidir hacerse vegetariano mmm, los siguientes 10 minutos hasta que le llega la merienda y su madre le da chorizo o foa graso. O sea, León, el al ajillo. el Rey León, toda la trama de la película está basada en la venganza claro. con respecto a esa muerte y, y esta eh, queda sin, Bambi, de Bambi queda alguna sin manera. vengar. Y sí, luego... Es, es como una muerte inútil. En el fondo, no, tiene, ¿no? No, tiene, no tiene nada que ver. Y luego comentar muy rápidamente que eh, es, hemos asistido ya desde Pinocho hacia acá, hemos asistido a los primeros secundarios cómicos de Walt Disney, que son Pepito Grillo, eh, que son el ratón de Dumbo, que no me acuerdo cómo se llama, y llegamos al más insufrible de todos que es tambor. Que ¡Hambor! es un puto conejo que te da unas ganas de comerte un arajillo porque es insufrible y es coñazo y es pesado a tope. Y dices que venga, en vez de la pobre madre de Bambi que está allá a su rollo, que maten a este puto conejo que es un, un tostón de tío. También Además, sale una mofeta hombre afeminado que le dice Tú puedes conseguir pareja y tú y tú Y mira a la mofeta Sí, quizá tú también quizá, pero, pero no porque huele mal Sí, yo creo que es el efecto orejas Largas, le pasa lo mismo que a Jajar Pinks